Gracias, presidente. Como siempre, al leer la moción, eh, palabras maravillosas, eh, estupendas. Es que me dan ganas de coger sus mociones, enmarcarlas y ponerlas en la pared de mi despacho, porque son estupendas. Y la intención, o sea, las declaraciones de intenciones son buenas, maravillosas como todas las que hacemos cuando viene Año Nuevo, en las que prometemos dejar de fumar, correr más, hacer más ejercicio, leer más libros, etcétera, igual. Pero en la vida real, mientras eh, hacemos textos tan maravillosos, eh, vemos que la atención a la diversidad eh, en los centros escolares eh, no cubre... Eh, sus necesidades mediante recursos eh, está ocurriendo que jóvenes estudiantes sordos no tienen acceso el primer día del aula porque no tienen el recurso de la interpretación de lengua de signos eso está pasando a día de hoy lo digo porque un compañero del Partido Popular antes ha dicho que la atención eh, a la diversidad eh, estaba incluida dentro de la LOMCE y era un pilar de la LOMCE y permítanme, permítanme que lo desmienta entonces, pido, pido que se haga una reforma urgente de la ley educativa que tenemos en España. Volviendo al tema, volviendo al tema eh, la organización Save the Children dice que la educación es, juega un papel fundamental en, en, en paliar la desigualdad. Y si existe desigualdad, es la educación la que lo explica perfectamente. En España, hasta ahora, eh, los, eh, eh, ha fomentado en las últimas décadas la movilidad social de eh, amplios sectores de la, de la población. El problema es que en la educación existen límites, depende de las características e idiosincrasias de los niños y de las niñas, y estoy hablando de factores socioeconómicos, culturales, etcétera. Necesitan, estos niños y niñas necesitan recursos específicos y concretos. Pero hasta ahora hemos eh, demostrado que se ha demostrado que la gestión a nivel educativo del Partido Popular ha sido nefasta, y eso viene por la falta de inversión y los recortes que han habido en educación. Ahora vamos a hablar de, de datos. ¿Conocen ustedes las frases que una imagen vale más que mil palabras? Pues en las cámaras son los datos, ¿no? lo, lo que, lo que nos, nos completa en ese escenario. No lo dice Podemos, en Como Podemos en Marea. Lo dice la OCDC también, ya mencionada. Dice que desde 2003 al 2012 el nivel socioeconómico ha influido negativamente en los resultados educativos en un 24%. Eso significa que en España la tasa de abandono escolar ha crecido a los niveles más altos de Europa. De Europa, repito, de Europa. Y nos da muchísima vergüenza. El abandono escolar, ¿saben cuánto nos cuesta en cuanto al Producto Interior Bruto? Del 5,9 al 10,7%. Ese es el coste del abandono escolar prematura en nuestro Producto Interior Bruto. Será mejor que empecemos a invertir ya de una vez por todas en una población eh, eh, con formación, con un desarrollo vital adecuado para poder revertir esa situación. Y ya para terminar, eh, me gustaría decir que el fracaso escolar es una muestra de la nefasta gestión a nivel educativo del Partido Popular, del Gobierno actual, por parte del partido que está en el Gobierno actualmente. Proponen una moción actualmente en la que quieren erradicar el fracaso escolar pero del fracaso de su gestión no les va a salvar ningún problema ni ningún plan. Eso lo tenemos claro. El problema de eh, las tasas eh, de, que tenemos actualmente en nuestro país es del Partido Popular y su nefasta ley, su ley inefable, llamada 11, que es tan horrible que no puede tener otro apelativo que inefable y tiene que desaparecer de inmediato. Señorías menos mociones descafeinadas y mucha más inversión en educación. Vamos a abstenernos en esta moción porque las palabras son maravillosas, pero esperaremos a los hechos para votarles que sí. Muchísimas gracias.